Hay que echar a los jóvenes del país, no vaya a ser que pretendan cambiarlo. Miles y miles de lloves creó la frontera, con fe y en avance en el franquismo, es nostres avis. Londres no ha de sentir afirmaciones insultantes que tenía que apretarse todo el cinturón, que tenía que pagar el excesos del pasado. ¿Quién viscut per sobre de les nuestras posibilidades? Se van porque el Partido Popular ha furtat per sobre de las nuestras posibilidades. Se van porque los poderosos y los ricos han viscut per sobre de las nuestras posibilidades. De una cosa estem seguros, todos volverán, los que tornaran tornarán, pero a los que encara no se darán nada, tombar el seu y i a los poderosos.